¿Qué tal? Mi nombre es Alicia Matamoros, eh, estamos en el Departamento 501 de la Residencial Vita y en esta oportunidad vamos a detallar de qué cuenta el tema de los acabados dentro del departamento. ¿Les parece? Vamos a iniciar. Estamos en la parte social del departamento, que sería eh, la sala. Dentro de los acabados hemos trabajado con porcelanatos de alto tránsito Dentro del formato de 120 x 60. Bastante elegante. Dentro de la color también. Y en esta parte está el espacio del mueble para lo que es el, la TV. Ya empotrada. Se ha trabajado con melamina de 18. Y tiene un toque de melamina gloss. Que da un brillo bastante elegante. Y en esta parte contamos... con la parte de la terraza que se ha trabajado con inox y vidrio templado vamos a dirigirnos a la parte de la sala y la cocina dentro de las luminarias se ha trabajado con focos LED, ojos de buey y en esta parte ya es la cocina se ha trabajado con mesa de cuarzo y melamina de 18 milímetros, fachaleta, bastante blanco, brilloso para la elegancia. De igual forma tiene un toque de gloss en la parte superior de la, de la mueblería. La grifería se ha trabajado con una grifería monocomando para agua caliente y fría. Recuerda que estos departamentos tienen opción para poder instalar la terma solar o eléctrica en la parte de la azotea. Se ha utilizado marca Fratelli. Recuerda que la marca Fratelli es una marca italiana y se han utilizado cosas de inox. Nos vamos para esta ventana. Dentro de lo que es la ventana se ha utilizado una ventana formato 25 con vidrio de 10 milímetros. Por esta parte tenemos el espacio para lo que es la refrigeradora. Dentro de lo que son los espacios, digamos, en esta parte sí hemos personalizado de acuerdo a la dimensión de la refrigeradora. Por aquí tenemos el almacén privado. De igual forma, se ha trabajado con melamina de 18 milímetros para que puedas guardar las cosas de aseo, como la escoba, el recogedor. Y nos vamos para la parte eléctrica. Hemos utilizado eh, diferenciales para la seguridad de la familia, ya sea, digamos, los niños. Ustedes saben que el mínimo, mínimo cambio de energía pues se apaga, ¿verdad? Estamos en el baño secundario. Hemos utilizado un espejo en la parte, de, digamos, del grosor es de 3 milímetros, eh, posas. Y tenemos de igual forma grifería monocomando, marca Fratelli. Eh, lo que es la parte del enchape, se ha hecho enchapes de piso a techo. Tenemos ya el separador de la ducha, que también se ha utilizado vidrio de 6 milímetros, tenemos la parte de la, de la ducha, una ducha este, española. Mira qué bonito es la caída, uniforme. Ya, y nos vamos a dirigir a, las, a los dormitorios. Dentro de los dormitorios, por ejemplo, cada dormitorio tiene una luminar y una lámpara de lectura. Entonces está la cama en esta posición. La posición para la TV está en ese punto, ya tiene instalaciones en la parte superior, solo falta el cableado nada más. Y tú lo puedes apagar y prender desde este punto y no tener que levantarte todavía, ¿no? En esta parte contamos de igual forma con mueblería ya empotrada de piso a techo. Se ha trabajado de igual forma con melamina de 18 milímetros y recordarles que la puerta principal de cada departamento hemos trabajado con madera maciza, cedro, madera maciza, y las, las puertas interiores son contraplacadas. De igual forma, este es el otro dormitorio secundario, es bastante amplia, y de igual forma tiene la parte de la luminaria, que tú lo puedes prender y apagar desde este punto cualquiera sea, ¿verdad? Tenemos la parte de igual forma, la mueblería empotrada de piso a techo en esta parte del dormitorio es un poquito más amplio ahora nos vamos a dirigir a la principal por aquí por favor miren este espacio dentro digamos de, de las dimensiones da para una, una queen una cama súper amplia tiene igual forma la parte de la lámpara de lectura en los formatos digamos de Porcelanatos que se han utilizado aquí es de 120 por 20 en esta parte tiene la, el closet empotrado de igual forma 18 milímetros y por esta parte nos vamos para el walking closet ya tiene la mueblería empotrada de piso a techo mira este detallito del espejo un espejo de 6 milímetros, el tocador especialmente para la dama. Y ahora nos vamos a dirigir al baño principal. Este baño principal tiene un promedio de 9 metros cuadrados. Ya tiene la ducha española por esta parte. La ducha española, de igual forma, los vidrios 6 milímetros bastante gruesito. Y en esta parte está la tina hidromasaje. Imagínate llegar un día súper cansado, ajetreada del trabajo, introducirte en la tina hidromasaje con agüita tibia y poder relajarte, ¿verdad? Y en esta parte está el water, de igual forma marca Fratelli, y de igual forma dentro de las pozas o la grifería, de igual monocomando, Marca Fratelli, ya tienes un espejo bastante amplio, mueblerías de 18 milímetros y la parte de la mesa de igual forma cuarzo. En todo el espacio del departamento hemos utilizado cuarzo blanco y cada baño es enchapes de piso a techo. ¿Qué les ha parecido dentro de los acabados que utilizamos en este proyecto? Recuerden que Ancosur te ofrece lo mejor en acabados, personalización, te vemos y te esperamos en los siguientes videos. Gracias.